Muy bien, pues nada, me encantado de que estén aquí. Hoy vamos a iniciar, eh, o sea, este webinar era para explicarles un poco la base de LinkedIn, ¿no? Cómo tener un perfil optimizado, cómo eh, sacar provecho a esta herramienta, porque eh, para mí trabajar la marca personal. Eh, LinkedIn lo que te hace es posicionarte como experto en tu sector, con lo cual hay que tener un perfil optimizado para luego poder conectar con las personas adecuadas y que lo que encuentren sea lo que nosotros queramos que vean, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta, esta red social, LinkedIn. Eh, yo, la, yo estoy en LinkedIn hace como siete años y la verdad es que me ha traído muchas alegrías porque cuando empiezas a trabajarla activamente, empiezas a conectar con personas, empiezan a surgir oportunidades y, y vienen de, de eso, de conectar con personas. Es una red donde las personas quieren conectar con personas, pero siempre en el ámbito profesional, evidentemente. Nada que ver con Facebook o con Instagram. Vale, aquí se trata de compartir contenido profesional y enfocado hacia, hacia lo que nosotros queremos hacer. Voy a ir admitiendo. Bueno, pues eh, vamos a empezar. Me voy a presentar para los que no me conocen. Yo creo que casi todos me conocen. Pero bueno, por si no me conocen, soy Mónica Salvador. Eh, tengo una página web que es monicasalvador.com donde ahí encontrarán pues, material, tengo un podcast, un canal de YouTube y estoy en todas las redes sociales. Mi objetivo es ayudar a personas a trabajar su marca personal para ser visibles en el mundo profesional y acompañarlos en ese proceso. ¿no? Hay personas que necesitan un acompañamiento en cuanto a, a foco y a mentorización y hay otras personas que necesitan... A, algo más como, por ejemplo, el aprender a usar todas las herramientas adecuadas para trabajar su marca personal. Pero bueno, este, estoy en ese proceso. También doy formación de marketing, ventas y habilidades sociales, coaching. Y estoy en, en mil fregados que, que, bueno, que, que todos, muchos de ustedes sabrán ya. Bueno, pues empezamos con LinkedIn. ¿Qué es LinkedIn? Como les decía, es una red social que tiene 663 millones de usuarios, 260, de ellos, millones, de 260 millones en activo. De estos, un 40% lo usa a diario, o sea, que es una red social que ha crecido muchísimo. Cuando yo inicié aquí, no sé si eran 200 millones, ahora va por 600. Con lo cual, aquí puedes encontrar a prácticamente gran parte de, de, de las personas a nivel profesional y a nivel mundial, ¿no? Eh, si, si hacemos pruebas, podemos ver que estamos conectados, bueno, habrán oído lo de las, los, seis, los seis estratos de conexión, ¿no? Entonces podemos conectar casi con cualquier persona a través de, de, los contactos, de los segundos contactos, los terceros, los cuartos, ¿vale? Es una red que tiene un potencial enorme. Aquí vemos un poquito, de, un, son datos de audiencia, ¿no? Eh, la clave está es que si buscas a resultados distintos no va siempre lo mismo. Tenemos que cambiar un poco el chip en LinkedIn. LinkedIn hay personas que la usan como si fuera un Facebook, colgando cosas personales, o no la usan simplemente, crean su currículum y se olvidan de que existe. Entonces ahí no le estamos sacando el partido que debemos sacarle. Entonces te propongo que cambies el chip hoy y hagas cosas distintas y empieces a usar la red como, como se merece y verás los resultados, la verdad es que bastante pronto. Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la importancia de la foto de perfil, que veremos, analizaremos cuál es la adecuada, el banner, el título que debemos poner, cómo tener la URL personalizada, los datos de contacto, según lo que deberíamos tener en datos de contacto, el extracto, que para mí es la parte más importante, y también les voy a enseñar un truco para espiar sin ser visto, ¿no? que podemos usar pues, para obtener información cuando queremos conectar con algún cliente o prospecto o incluso para temas de trabajo. Bueno, pues espero que estén preparados porque empezamos. Vale, eh, lo primero que hacemos cuando estamos en LinkedIn es definir qué es lo que queremos conseguir. Hay personas que a lo mejor quieren estar en LinkedIn para conseguir trabajo. Otros, pues para conseguir clientes para la empresa en la que trabaja, para consolidar su marca personal como referente del sector, para estar al día de, de su sector profesional también. También puede ser que quieras mantener contacto con otros clientes o profesionales afines o con gente con la que has trabajado en otras empresas o has estudiado. ¿no? Entonces, el primer paso es definir tus objetivos porque dependiendo de tus objetivos debes enfocar lo que vayas a poner en, en, el, en el perfil y también las publicaciones. Si tu objetivo es conseguir clientes para la empresa en la que trabajas, pues tendremos que enfocar las publicaciones de una manera. Si el, el objetivo es conseguir trabajo y conectar con posibles empresas que te puedan contratar, lo enfocamos de, otra, de una manera distinta. ¿no? Entonces el primer paso que deberían apuntarse sería ese, definir los objetivos por los que están en LinkedIn. Vamos a hablar de las fotos de perfil. Aquí cogí algunos ejemplos, eh, creo que tenía más, pero se ha, se ha borrado un poquito. Bueno, vamos a empezar con la primera. Aquí como verán hay dos personas, ¿no? En la primera a la izquierda, dos personas. Bueno, este, esta foto de perfil no, no es la adecuada. ¿Por qué? Porque LinkedIn es una red profesional, no se trata de poner la foto con tu pareja, con tu perro, con tu hijo... No, aquí tienes que ser una foto donde salgas tú y de manera profesional. Esta foto sería adecuada para una red social como Facebook, no para, para LinkedIn. Luego, eh, por ejemplo, la foto que está aquí, de, aquí debajo, la chica con el fondo blanco, la chaqueta roja, pues sí puede ser apropiada. Es una foto donde está sonriente, mira de frente, un fondo neutro, vale, esa puede ser apropiada. La foto del chico con, que está como en el mar, Sería apropiada si su trabajo tiene que ver con el mar. Si no, no, no, no es apropiada. Si es simplemente su afición, no es apropiada, porque eh, no se trata aquí de mostrar qué es lo que te gusta, se trata de, de mostrar tu lado profesional. ¿no? Entonces, ya le digo, si, si él es capitán de barco, trabaja en barcos, lo que sea, sí, puede ser apropiada. Si no, no. Luego, esta... Eh, la chica que está encima, que está en blanco y negro, puede estar bien, pero quizás encuadra en, en demasiado la cara. ¿no? Eh, lo ideal sería es que se viera de los hombros para arriba, como mínimo, vale y que, mmm, eh, o sea, que, que deje de ver la sonrisa como está ella, perfecto, pero que se vea un poquito más, no, no solamente la, la cara. El chico que está al lado le pasa lo mismo. El que está abajo, pues la verdad es que el pobre parece que está un poco como enfadado, no sé, se ven unas notas musicales detrás, no sé si es que a lo mejor trabaja en algo de música, pero la foto no es apropiada porque la verdad es que no te provoca conectar con esa persona ni, ni querer contratarlo para nada, ¿no? La chica de la chaqueta roja que está arriba, al lado derecho, también es una foto que es apropiada, está sonriente, está así con fondo neutro, igual que la otra chica que está al otro extremo, o sea que esa me gusta. Y luego la de abajo eh, parece que está como asustada, una sonrisa súper forzada, muy cortada. A veces nos encontramos fotos en LinkedIn que, que un poco asustan, ¿no? O un, un logo, un logo no sería apropiado en ningún caso, ¿vale? Porque ya como les dije, esto es una red profesional donde las personas quieren conectar con personas. Solo sería el logo apropiado si tienes un perfil de empresa, ¿no? Que, que es una página de empresa completamente, ¿no? De resto no sería apropiado. Entonces, bueno, las claves para una buena foto de perfil, pues miren, que se les vea por lo menos de los hombros para arriba, mínimo, que se les vea la sonrisa, que se vea una mirada eh, clara, que, que el fondo sea profesional, no No que se vea por ejemplo una puerta de la cocina o lo que sea, que hay gente que, que ha visto fotos así, ¿no? un fondo neutro o de tu despacho o incluso un fondo natural, no pasa nada, pero que sea más bien profesional, ¿no? que tenga que ver un poco con tu profesión ese sería lo ideal, que no hace falta ir tampoco a un fotógrafo a que te las hagan, puedes hacerlo pues eso, con una pared blanca como han hecho estas chicas, una buena iluminación y, y la ropa apropiada que tenga que ver con tu, con tu perfil profesional, nada más, con eso es suficiente, he visto también fotos de personas, de mujeres que a lo mejor salen una noche de fiesta y están guapísimas, se maquillan un montón y con el traje de noche se sacan la foto para LinkedIn, tampoco, o la recortan de una foto de un grupo, no, eso está, esto está mal, o sea, no. <ríe> LinkedIn es una red, como les digo, profesional. Eh, aquí eh, LinkedIn ha puesto unas nuevas funcionalidades que pone, oh, eh, por ejemplo, esta que se llama Open to Work, que es para personas que están en búsqueda de empleo. ¿Es apropiado usar eso en el perfil de, de LinkedIn, en la foto de perfil? Vale, eh, hasta cierto punto sí y no. Hay dos casos. Lo puedes Poner el Open to Work, que lo vea todo el mundo, que yo no lo pondría en ese caso. ¿Por qué? Porque tú no sales a la calle con un cartel Busco Trabajo. Eh, puedes comentarlo con las personas que te interesan, pero no sales con el cartel puesto. Entonces yo eh, no, no lo pondría para que lo viera todo el mundo. Y la otra opción es que lo pongas para que solo lo vean las personas, que eh, o sea, los profesionales, que, que hacen selección, los, los profesionales de, que hacen selección de personal. Entonces ahí sí, ¿vale? Los reclutadores. Ahí puedes ponerlo, ¿vale? Que tienes las dos opciones. Yo lo pondría en el segundo caso, si estás en búsqueda activa de empleo. Si no, no lo pondría. Porque como luego lo veremos en el titular, no, no es apropiado ponerlo. Vale, banner de portada. No sé si todos, me gusta, bueno, no, ahora no, no quiero que hable para lo del vídeo, pero después lo, les preguntaré si tienen puesto un banner de portada, que es esta parte que está aquí detrás. Por defecto viene algo así, que pone LinkedIn, pero lo ideal es aprovechar ese espacio para poner algo que queramos transmitir. Si trabajamos nuestra marca personal, algo que tenga que ver con lo que hacemos. Si trabajamos por una empresa, podemos aprovechar para poner algo que nos interese de la empresa, ¿no? Depende de nuestros intereses, podemos usar esta parte para poner lo que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, puse este banner. Este banner se puede hacer con, con la herramienta Canvas, que ya viene con las medidas específicas. ¿vale? Es una herramienta de diseño para no diseñadores, se llama Canva. Entonces, con esa herramienta podemos diseñar nuestro banner. Hay un montón de ideas allí y, y puedes hacer algo bonito y que quede realmente adecuado para... Para nuestro perfil y que, sobre todo, que llame la atención. Porque si ven, claro, esta parte gris así no llama la atención. Sin embargo, si aquí pones algo que destaque, pues tenemos más posibilidades de llamar la atención. Aquí, bueno, les hablo de la herramienta recomendada que sería Canva, es esta. Para mí es la mejor herramienta que puede existir porque es la que uso para todo porque en eh, no, Photoshop y yo y las herramientas InDesign tenemos un problema de amor-odio, no nos llegamos a, a configurar bien, entonces uso Canva para todo. Vamos a hablar del titular. Después de todas formas voy a entrar en directo en LinkedIn para ver todos estos puntos que estamos hablando. ¿no? El título. ¿Qué título ponemos? Aquí podemos, eh, por ejemplo, aquí puse un ejemplo que no debería ser, eh, no es el adecuado, si alguien está buscando trabajo, que ponga en búsqueda activa de empleo. Esto no lo puedes poner. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, ningún reclutador va a buscar en LinkedIn un profesional en búsqueda activa de empleo. Va a buscar un profesional, eh, pro, eh, yo qué sé, eh, especialista en administración de empresas, comercial, lo que sea, pero no va a buscar, no pone en el buscador en búsqueda activa de empleo. Entonces tenemos que poner la profesión que tenemos en el titular o hacia dónde nos queremos dirigir, ¿vale? Si yo, por ejemplo, eh, quiero trabajar en el sector comercial, pues dentro de la automoción, pues pongo comercial, eh, sector automoción, no sé qué, pues, pues pongo ese titular, aunque no esté trabajando activamente ahora mismo en eso, pero es hacia donde yo me quiero dirigir. Entonces, si algún reclutador va a buscar un profesional de ese sector, va a buscar por esas palabras clave, entonces sí me puede encontrar. ¿Vale? De, de la otra manera no. Entonces, mi recomendación es que en el titular pongas que seas un poco más creativo, ¿no? Que pongas todo lo que haces. Cuanto más mejor, ¿vale? No tienes que limitarte, por ejemplo, este de aquí, puso RRH, o sea, recursos humanos. Nada más. No me está diciendo nada ese titular. Sé que es alguien que trabaja en recursos humanos, pero no sé nada más. No me dice nada. Este es el ejemplo mío. Mentora y coach de marca personal, docente de marketing digital y ventas, consultora de marketing. Aquí ya sabes un poco más lo que hago. Pues se trata de mostrar lo que haces, usar las palabras claves de lo que tú haces para que pueda ser encontrado. Si alguien pone que en, en el buscador de LinkedIn que necesita un docente de marketing y ventas, pues posiblemente le puedo salir yo, o una consultora de marketing le puedo salir yo, ¿vale? Porque tengo las palabras claves adecuadas metidas dentro del titular. Entonces, bueno, le, le, una recomendación es que mimen esta parte del titular. La URL y el perfil público. Aquí eh, hay un error que, suele, que suelo ver muchísimo, que muchas veces eh, cuando, vemos, eh, cuando estás dentro de tu perfil, ves tu nombre, el LinkedIn tu nombre, y luego pone una serie de numeritos al final. Lo vamos a ver en directo, yo creo que voy a salir de la presentación, un momentito, y lo vamos a ver en directo. Si les parece, porque esta parte me parece que es importante. Vale, estamos. Están viendo, estoy compartiendo la pantalla, están viendo la pantalla de LinkedIn. ¿Alguien puede decir sí o no? Yo veo la presentación, Mónica. Ah, vale. La pantalla de LinkedIn, no. Vale, pues vuelvo a compartir, perfecto. Ya estamos, ahora sí. Vale. Correcto, ahora sí. Vale, entonces, estamos viendo la pantalla de eh, LinkedIn, ¿no? Cuando, normalmente aquí en la URL pone linkedin.com barra in barra mónica Salvador y salen unos numeritos por defecto. Entonces, tenemos que limpiar esa URL para poder aparecer mejor en los, en los buscadores. A nosotros lo que nos interesa es que el perfil de LinkedIn salga. Antes, por ejemplo, que el de Facebook profesionalmente, si lo quieres trabajar profesionalmente, que otros, perf otros perfiles que puedas tener en redes sociales. Y quitando los numeritos le estás facilitando la labor a Google. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para quitar esos numeritos? Nos vamos aquí a editar URL y perfil público. Y aquí pone eh, editar la URL personalizada. Vamos, le damos al lápiz. Y lo que hacemos es que limpiamos, quitamos los números que salen por defecto al final, le quitamos los guiones a nuestro nombre y dejamos el nombre que queremos que aparezca. A lo mejor resulta que quieres que aparezca el nombre y el primer apellido, el primer apellido, el nombre, el primer apellido y segundo apellido, pues le dejas lo que tú quieras que aparezca. A veces te dice que ese nombre ya está cogido, si hay otra persona que se llama como tú, entonces pues a lo mejor le tienes que añadir la inicial del segundo apellido o el segundo apellido. Vas probando hasta que das con tu URL personalizada de LinkedIn. Esta parte es bastante importante para luego aparecer correctamente en los buscadores. Le damos a guardar y ya está editado. ¿vale? Entonces, bueno, como verán, esta es la parte que, que más importa. Vuelvo al inicio. Si les parece, me salto la presentación y sigo un poquito por aquí. Cuando nos damos de alta de, en LinkedIn, también hay algo muy importante que tenemos que hacer, que es la configuración. Vale, tenemos que ir a, a cuenta, configuración y privacidad, vale para ver un poco cómo, eh, cómo lo tenemos configurado, en cuanto a visibilidad, revisión de datos, todo esto. ¿no? Entonces yo iría poco a poco, preferencias de la cuenta, por ejemplo, nombre, ubicación y sector, idioma que utilizas, idioma del contenido, mostrar las fotos de perfil, elige si quieres mostrar o ocultar las fotos de perfil de otros miembros. Por ejemplo, yo lo tengo que mi foto sea visible para todas. Personalizar tu feed, si quieres que esta funcionalidad, otros perfiles vistos, si esta funcional aparezca en tu perfil, yo lo tengo que no. ¿Vale? Y bueno, aquí puedes ver un montón de cositas, no voy a entretenerme con esta parte, pero sí que hay una parte muy importante. Inicio de sesión y seguridad, aquí puedes cambiar las direcciones de correo electrónico. Si a lo mejor creaste la cuenta hace mucho tiempo y, esa y ese correo electrónico ya no lo estás usando, lo puedes cambiar aquí. ¿Vale? Añadir el número de teléfono sería interesante. La contraseña, ¿vale? Y verificación en dos pasos. Yo les recomiendo que activen esto. Yo ahora mismo en esta me acabo de dar cuenta que en esta no ah. lo tengo ah. activado. ¿Por qué? Porque está habiendo mucho robo de cuentas. Entonces eh, te mandan un correo donde te dicen que entres en tu LinkedIn no sé. Y hay gente que está picando y te están robando, están robando cuentas sobre todo está ocurriendo más en Instagram pero bueno, es importante la verificación en dos pasos para que nadie pueda acceder a tu cuenta visibilidad aquí hay una parte que es lo que una de las cosas que les quería decir que para mí es bastante importante, las opciones de visualización del perfil ahora mismo, si yo entro eh, en cualquier eh, eh, perfil de ustedes en LinkedIn ustedes ven ¿Quién ha entrado? ¿No? Mónica Salvador, no sé qué. Vale, pero si yo, por ejemplo, quiero investigar a una persona con la que quiero conectar, un posible cliente, ¿no? Pero no quiero que esa persona vea que yo estoy un poco... Porque el perfil de LinkedIn nos puede dar mucha información antes de conectar con esa persona. Yo no quiero que esa persona vea que yo estoy investigándolo, entonces me paso a usuario anónimo de LinkedIn. Entonces yo puedo entrar y esa persona no ve que yo estoy entrando. También, mientras yo estoy en un usuario anónimo de LinkedIn, eh, eh, no voy a ver quién me ve mi perfil a mí, ¿vale? Pero eh, lo hago puntualmente para investigar antes de conectar con esa persona o me interesa ver algo y no quiero que sepa que estoy viéndolo, ¿no? Luego, cuando hago mi investigación, me vuelvo a pasar a perfil eh, normal, ¿no? Eh, visible, y entonces, yo qué sé si me interesa que esa persona realmente vea que, que estoy ahí, pues a lo mejor puedo también visitarlo en modo visible si lo que me interesa es que sepa que he entrado a su perfil. Pero bueno, yo esto lo uso para cuando pues yo qué sé quiero ver algo de la competencia, alguien que hace algo similar a lo mío o algún cliente que quiero conectar que digo bueno déjeme ver cómo se mueve antes de conectar con él y hago una pequeña investigación, vale. Es un pequeño truco que tenemos los profesionales de, de esto. Vale, eh, aquí eh, opciones de visualización de tus historias, que lo puedes cambiar en modo visible o privado. Hay otra cosa que me gustaría decirles. A ver, ¿dónde estaba? Esperen que lo busque. Ah, eso, la visibilidad de tu actividad en Linkedin. Vale. Cuando están actualizando su perfil de Linkedin, por defecto, les sale que comparte todo lo que estén haciendo con su red. ¿Vale? Entonces, yo les diría que cambiaran esa parte. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, imagínate que ahora empiezan a actualizar su perfil y cambian el titular el acerca de. Y cam, empiezan a cambiar cosas y al final eh, les va saliendo mensajes a toda su red de que están cambiando esto, están cambiando lo otro, están cambiando. Prefiero, yo prefiero, por ejemplo, hacer todos los cambios y después, eh, si quiero notificar a mi red que. Estoy en un nuevo proyecto, lo pongo, entonces que sí, que notifique a mi red. De resto, lo tengo que no notifique a mi red de los cambios que voy haciendo en mi perfil. ¿Vale? Entonces, esto sería aquí, comparte actualizaciones del perfil con tu red. Si quieres que notifiquemos a tu red sobre las actualizaciones importantes de tu perfil, se refiere a eso, que estoy cambiando cosas, a lo mejor lo estoy actualizando. Yo lo tengo que no, por eso, por eso mismo. Lo de notificar a, tu, a tus contactos cuando aparezcas en las noticias, eso sí lo tengo que sí. Porque si yo publico algo, evidente, o me mencionan en algo, pues es, quiero que la gente lo sepa, ¿no? Porque me están, han publicado algo mío o lo que sea. ¿Vale? Esta, eh, lo demás lo pueden revisar ustedes, pero bueno, estas dos cositas quería que las supieran, porque creo que son interesantes saber, de saber. Volvemos al perfil. A ver aquí estamos en mi perfil entonces ¿qué, qué otra cosa que quería comentarles de aquí la información de contacto ven que tenemos aquí la información de contacto cuando yo despliego la información de contacto como verán yo tengo un montón de datos tengo eh, mi correo electrónico mi twitter eh, la fecha de cumpleaños no, no el año ¿eh? el número de móvil eh, el, mi web y el perfil de linkedin hay personas que prefieren no tener tanta información. Yo tengo toda esta información porque creo que es súper interesante que si quieren contactar, contactar contigo a través de LinkedIn es por algo profesional, ¿vale? Entonces es facilitar el camino para que la gente pueda conectar contigo. A mí me han llamado, por ejemplo, a empresas de la península, consultoras, pues porque necesitaban saber si yo tenía disponibilidad para dar un curso y lo necesitaban saber sobre la marcha, y me han llamado porque está mi teléfono puesto ahí. Entonces, yo creo que es súper interesante tener los datos, cuanto más mejor, porque, como les digo, es una red profesional y no te van a estar llamando pues para tonterías, te llaman para temas profesionales, ¿no? Entonces, y si no es urgente no te llaman, te mandan un correo o un mensaje a través de LinkedIn. Pero mi consejo, he visto un montón de perfiles que no tienen prácticamente nada, mi consejo es que es una red profesional, aporta, o sea, facilita a la gente que conecte contigo, de alguna manera, ¿no? Entonces... Cuantos más datos, mejor. Aquí tenemos en LinkedIn eh, varias secciones, ¿no? Aquí podemos añadir, aquí hay un botoncito que podemos decir añadir secciones. Eh, la presentación acerca de destacado, la trayectoria laboral, educación, licencias y certificaciones, experiencias, aptitudes, logros, información adicional, idiomas compatibles. Aquí podemos ir añadiendo lo que nosotros queramos si, ya no lo tenemos, si todavía no lo tenemos añadido. ¿Vale? Ahora después vamos a hablar de la acerca de que para mí es la parte fundamental del perfil de LinkedIn, pero lo vamos a ver en la presentación que lo tengo preparado cómo lo tienen que escribir el la de. Antes quería comentarles que aquí, si hay alguien que esté buscando trabajo, puede mostrar a los técnicos de selección que estás buscando eh, empleo y controla quién puede verlo. En el caso de que no quieras, imagínate que estás trabajando para una empresa pero quieres cambiar, pues est esta parte está muy bien porque puedes mostrarlo a los técnicos externos a tu empresa vale que estás buscando trabajo pero no lo ve que no lo vea tu empresa vale entonces aquí sería comenzar pones añadir los cargos que te gustaría qué oportunidades querías, me gustaría interesarte de trabajar en el caso la ubicación fecha de inicio jornada completa o el tipo de, de interés que tiene y aquí eliges quién puede verlo todos los miembros de linkedin o solo los técnicos de selección vale en cuanto a, a, no les mostré dónde poner lo de Open to Work, por si hay alguno que, que quiera hacerlo, sería aquí, en la tocas en, el en la foto y aquí te pone. ¿vale? Lo puedes aplicar aquí. Luego, eh, aquí sería, comparte que estás buscando personal y atrae con candidatos cualificados en caso de que necesites personas para tu empresa, que lo puedes hacer. Esta parte de acerca de, ahora lo vamos a ver en la presentación, pero... Después de la cerca, antes de la cerca de, les quiero enseñar esto de aquí, destacado. Cuando trabajamos nuestra marca personal, ya sea para, porque trabajamos para nosotros mismos o porque trabajamos para una empresa, lo ideal es enseñar un poco más de nosotros, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos o qué, qué hace nuestra empresa, ¿no? Entonces, aquí en destacado puedes añadir el material audiovisual que necesites para mostrar eh, lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo o, o tu empresa. ¿Cómo lo hacemos? Le damos aquí a más. Puedes añadir publicaciones, vale. incluso publicaciones que tú hayas hecho, si tienes publicaciones que haces, artículos, muestras artículos, enlaces, si tienes un enlace a la web de tu empresa, alguna presentación, cargar contenido en multimedia, fotos, documentos, presentaciones. Puedes cargar todo lo que necesites aquí que eh, un poco eh, refrende tu marca personal lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Les pongo un ejemplo. Yo tengo aquí mi canal de YouTube, eh, una entrevista que me hicieron en tiempo de Canarias, mmm, mi podcast, que por cierto tengo que actualizar la foto que ya la había cambiado, el ebook que tengo mi web gratis y dos entrevistas en, la te en televisión que tenía y tengo compartido aquí los vídeos. Vale, estas ya tienen un tiempo que a lo mejor ya debería quitarlas porque ya tienen, pues, eso, tres años o algo así. Y, pero tengo material nuevo, todo esto es nuevo, ¿vale? Entonces, quien quiera saber algo más de mí, puede acudir aquí a Destacado y eh, ve, me ve hablando en YouTube, me ve eh, cómo me expreso, ve un, la entrevista que me hicieron, qué es lo que opino sobre el tema eh, del mundo online, lo que sea. Puede saber algo más de mí, ¿no? O sea, me ayuda a trabajar mi marca personal, este destacado. El acerca de, vamos a hablar del acerca de. La cerca de es la parte más importante, porque cuando alguien quiere saber algo de nosotros, lo primero que ve es el acerca de. Si el acerca de no le engancha, no ve nada más. ¿vale? Es la parte que, que, que tiene que destacar, sí o sí. A veces me encuentro que hay personas que no tienen nada puesto en el acerca de, otras que tienen apenas una línea o dos líneas, y que hablan con términos como, soy un profesional altamente cualificado, con más de 20 años de experiencia en el sector. ¿Eso les ha dicho algo? No, no les ha dicho nada, ¿vale? No está conectando. Tenemos que intentar que la cerca de hable de nosotros, pero también que conecte con, con la persona que lo está leyendo, ¿vale? Que le diga, oye, pues esta persona puede ser interesante para mi proyecto o, o para conectar profesionalmente, lo que sea, ¿no? Entonces, para eso tenemos que usar el marketing emocional y, sobre todo, pensar en cómo vamos a ayudar a la persona que nos está leyendo. Porque sí, le interesa saber algo de nosotros, pero lo que realmente le interesa a esa persona es saber lo que podemos hacer por ella. vale No, no, o sea, no le interesa tanto toda mi trayectoria profesional como lo que yo, cómo le puedo ayudar. ¿Cómo me puedes ayudar, Mónica? A mí me puedes contar 20.000 milongas y estar 20 minutos poniéndome allí to, toda tu experiencia, pero ¿cómo me puedes ayudar a mí? Eso es lo que realmente les interesa. ¿Vale? Entonces vamos a, a, voy a, par, a pasarme otra vez a la presentación, dejo de compartir pantalla, vuelvo a la presentación, perdón, compartir pantalla... Ok, aquí estamos otra vez. Los datos de contacto. El acerca del extracto, ¿vale? Es la parte, como les digo, fundamental. ¿Qué tienes? O sea, me gustaría que luego si quieren me lo comenten, ¿qué tienes escrito en las dos primeras líneas del extracto. ¿Vale? Tu extracto de LinkedIn es el lugar donde comunicar tu marca o la marca de tu empresa, es tu espacio para hablar. Y son 300 palabras que tienes para conectar y destacar y tienes que enganchar en las tres primeras líneas qué es lo que se ve sin desplegar. Tienes que lograr que la gente tenga interés en leer el resto. vale Entonces, esta sería la estructura del extracto. De todas formas, después del webinar, si alguien tiene dudas o quiere que le revise el perfil o lo que sea, no hay ningún problema, me, me mandó un mensaje y me dice, oye, Mónica, ha escrito mi extracto y me gustaría que lo revisara, pues lo, lo, lo revisamos, ¿no? Pues la estructura del extracto sería la siguiente, introducción, frase resumen de lo que haces y lo que aportas al cliente, en este caso sería, me llamo Mónica y estoy aquí para ayudarte, esto es un ejemplo, ¿no? no es el mío de verdad, eh, me llamo Mónica y estoy aquí para ayudarte a ti y a tu empresa a relucir frente a la multitud a través de tu perfil de LinkedIn y estrategias de marketing. O sea, me presento y hablo un poquito más de mí, siempre he creído que todos somos únicos y que cada uno tiene su propio lugar en el mundo. Como verán, estoy usando un poquito las emociones, ¿no? Quiero ayudarte a ti y a tu empresa a contar tu historia, a traer a clientes, los buenos, de verdad, los fieles, a, quien, a que quien cuente tu historia seas tú. No estoy diciéndole toda mi experiencia ni que soy una profesional de no sé qué de tantos años en el sector, no, porque no les interesa. ¿A quién ayudo? Pues aquí explico, ayudo a empresas y a profesionales, aquí lo, lo, lo redacto. Ayudo a empresarios que no tienen departamento de marketing a crear sus propias estrategias de marketing y su plan de acción que les ayuda a comunicar mejor para posicionarse y tal. Esto lo podríamos hacer incluso más reducido, pero aquí estoy claramente hablando de quién ayudo. ¿no? ¿Cómo lo hago? Los pasos de desarrollo tanto para empresas como para profesionales son seis. Explico los pasos. Y mis servicios, hablo de mis servicios, pues tengo un curso online o, o, o explico mis servicios, pues tengo mentorías individuales, eh, asesoramiento personalizado y un curso online. Y también un, un curso gratuito, lo que sea. Y siempre al final una llamada a la acción. Contacta conmigo de si quieres conocerme mejor o describir unas estrategias o quieres más información, puedes contactar conmigo a través de mi web o enviarme un correo electrónico entonces siempre les invito a que conecten conmigo, ¿vale? Si esto que les he puesto les ha gustado o les llama la atención, por ejemplo, yo tengo lo del café virtual gratis, que las personas o las empresas pueden tener un café virtual conmigo para un poco asesorarlas, ¿no? Entonces, este extracto tiene que lograr conectar con las emociones de la persona que lo está leyendo y decirle claramente qué es lo que haces, cómo lo haces y para qué lo haces, ¿no? No sé si esto quedó claro, espero que sí. Eh, como estamos aquí en silencio después paro un poquito la grabación o luego corto la, el tema para poder hablar un poco con ustedes vale. al final podrías añadir algo así como una frase resumen eh, que refleje tu marca si quisieras, ¿no? por ejemplo para mí una frase que me gusta mucho es ese un viaje de miles de kilómetros empieza por un pequeño paso y es verdad que, que todo empieza por un pequeño paso entonces eh, si les parece eh, esto ya lo vimos Vale, ¿qué les parece si ahora volvemos a entrar al perfil de LinkedIn? Seguimos hablando de LinkedIn, pero antes me gustaría Si tiene alguna pregunta, irlas contestando ahora ¿Quiere hacer alguna pregunta? Es dentro de LinkedIn Como les decía, bueno Laura, lo que te decía aquí Una foto tuya, sí o sí, ¿vale? vale la acerca de, que es la parte, como les decía, súper importante. Son 300 palabras que, que tenemos que, que aprovechar para que la gente vea lo que hacemos. El destacado, que te, aquí tienes oportunidad de, de poner un montón de material. Aquí esta es información que te da LinkedIn, de quien ha visto tu perfil. Esto te lo da de la última semana, ¿no? 18 visualizaciones de tus publicaciones, apariciones en búsqueda. Sí, Aquí, bueno, es una información solo para ti, el nivel estelar, ¿no? La actividad, aquí puedes ver tus últimas publicaciones, si has hecho publicaciones. Y la experiencia, ¿vale? La experiencia sí es importante ponerla y no solamente el titular de, de la experiencia, ¿no? Sino, pues, desarrollar algo de lo que has hecho, aunque sea brevemente para que la gente tenga una referencia de, de cuál es tu expertise, ¿vale? ¿Vale? Hay veces que me encuentro cosas como muy amplias, que tampoco, porque no, la gente no lee tanto, ¿vale? Algo muy resumido de, de cuál es tu experiencia. Por ejemplo, yo tengo experiencia, pues, aquí como, eh, como autónoma siete años, ¿no? Pero también dentro de esos siete años, pues, docente de la EOI, mentora, y docente de FIFEDE, de la era de los valientes, analista. Y luego ya mi anterior experiencia, bueno, todos estos de docente, de... Eh, tengo mucha experiencia. <ríe> mi anterior experiencia como en otras empresas, ¿no? en favor en Orgate, en, en empresas donde, donde trabajé hace más años. Siete años atrás. Bueno, 30 años atrás. Bueno, aquí está toda mi experiencia. Pero como verán, lo pongo brevemente. No pongo todo, no desarrollo todo lo que hacía en, esa, en esas experiencias. Es importante para que se vea un poco tu trayectoria, evidentemente. Si es lo que estás enfocado, Fernando, ahora mismo es en la búsqueda de empleo. ¿Vale? Esta parte sí si la rellenaría, si la empresa tiene perfil en LinkedIn, como verás, aparecerá el logo al nombre de la empresa, aparece el logo de la empresa. Si la empresa no tiene perfil profesional me refiero, página profesional, si la empresa no lo tiene, pues no aparecerá. Por ejemplo, yo no tengo, eh, yo como Mónica Salvador no tengo página profesional, tengo solo mi perfil, por eso no sale el logo, ¿vale? Entonces, eh, educación, también añadir la educación, licencias y certificaciones... Si tienes algo distinto, por ejemplo, analista PDA, docencia, pues estas licencias y certificaciones la añades aquí, aquí como verás simplemente es darle al más y todo esto también lo puedes eh, a ver, editar, eh, mover, como te interese. Ahora se me abrió PDA, perdónenme. Esta parte es como más técnica, sabes, que tienes que pues, dedicarle un ratito y tener toda tu experiencia y tu formación y tus aptitudes. Luego están las aptitudes y, y validaciones. Antes se solía decir que no es nada más falso que una validación de, de LinkedIn porque la gente te valida cosas sin saber si realmente las tienes esas, esas aptitudes o no. Pero ahora mismo LinkedIn, que es muy listo, pues ha hecho hacer un test de aptitudes. Si tú quieres certificar que realmente tienes esas aptitudes, puedes hacer un test que te proporciona LinkedIn para certificar que tienes esas aptitudes, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, tú puedes añadir unas aptitudes que tienes, por ejemplo, si yo ahora mismo estoy, eh, estoy haciendo, formándome en YouTube y he sacado una certificación una, o tengo una aptitud de video marketing, pues lo puedo añadir aquí y la gente que quiera me la validará o no, ¿vale? Entonces aquí tengo, por ejemplo, 76 validaciones de redes sociales. Vale, aquí te van validando la, la, la gente que considera que sí, que, que tienes esas actitudes, pero como te digo, que lo puedes certificar haciendo el test, el test de, de aptitudes. Tengo todo esto. Y recomendaciones. ¿Qué hacemos con las recomendaciones? Esta es como la prueba social de qué tipo de profesional eres. Es importante tener recomendaciones. No recomiendo más de cuatro, como, como mucho cinco, porque tampoco la gente lo lee. Yo, por ejemplo, aquí me he pasado, tengo siete recibidas. A lo mejor tengo que quitar ya recomendaciones. Entonces, pero con cuatro podría estar bien, perfectamente. ¿Cómo hacemos para solicitar una recomendación? Le damos aquí, al lapicito, bueno, solicitar una recomendación. Tiene que ser alguien que esté ya dentro de LinkedIn, no puede ser alguien que esté fuera. Por ejemplo, si yo le digo, yo qué sé, Eugenio, te voy a pedir una recomendación. Eugenio, García Aliana, imagínate. Escoge tu cargo en ese momento, pues consultora, yo qué sé. Entonces, ¿de, de qué conozco? Me pregunto, ¿de qué conozco a ah, Eugenio? Y me digo, pues yo qué sé, trabajo contigo... ¿Fuiste cliente? ¿Fue cliente tuyo? ¿Te dio clases o le diste clases? ¿Fue tu mentor? estudiasteis juntos? Aquí tengo que indicar la relación, ¿vale? En este caso no trabajamos juntos, Eugenio, ni te he dado clases, con lo cual no, no puedo, pero bueno, vamos a poner que tú me diste clases. Le digo, siguiente. El Eugenio, le te escribo, ¿podrías recomendarme? Estoy actualizando mi perfil de LinkedIn y me gustaría tener tu valoración de, de, del tiempo que compartimos juntos en, en la formación, ¿no? Entonces Eugenio tiene dos opciones, o bien ignorar mi solicitud, o bien escribirme una recomendación, pero puede ser que Eugenio me escriba una recomendación que no dice nada realmente de mí, sino que por compromiso me diga, sí, Mónica es una gran profesional y, y trabaja muy bien, y ya está eso realmente dice poco de mí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Puedo, o bien decirle a Eugenio, oye Eugenio, que mira, que creo que a lo mejor se ha quedado un poco corta tu recomendación, o no dice lo suficiente, o simplemente no la publico, no le digo nada a Eugenio y no la publico, ¿vale? Tienes que, que compartir eh, recomendaciones que realmente digan algo de ti, si no, pues, eh, pues para eso no la publiques. Por ejemplo, aquí tengo una de Candy, que a veces, que Candy es que le gusta, eh, esa fue la mía, y le gusta mucho todo escribir. Entonces ella pone, he tenido la gran fortuna de trabajar con Mónica, en diferentes proyectos, porque también eh, la he metido en cositas, ¿no? Siempre cerca del marketing y la comunicación, he aprendido muchísimo a su lado, es una persona metódica, cualificada, amplia experiencia, larga todo. Y en este caso sí que me, me, me pareció que que conectaba, entonces la publiqué, ¿vale? Pero si no conecta, pues no la publica, ¿vale? Luego logros, cursos, que quieras añadir... Una, y pr yo... una pregunta. Dime. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo, publica, lo publicabas? Eh, cuando te llega la recomendación realizada por esa persona, tú le puedes dar a, a comentar con esa persona, a publicar automáticamente y ya se te publica, ¿vale? Vale, ¿vale? Tú la solicitas desde aquí, como acabamos de ver, y luego ya te llega la respuesta de esa persona y tú le dices, vale, público, y automáticamente te sale aquí, ¿vale? Si la ves adecuada para tu perfil. Yo ya les digo que no es, no es conveniente publicar cualquier recomendación, tienes que intentar que sea la adecuada, ¿no? Aquí añades también los logros si quieres añadir algo. Por ejemplo, para gente que no tiene experiencia profesional, como los jóvenes, es importante también añadir un apartado. Si tienen hijos jóvenes que todavía no tienen experiencia profesional, en este caso pueden in intentar añadir, por ejemplo, experiencia de voluntariado eh, o Imagínate que han estado colaborando en sitios, lo que sea, sería ideal porque es verdad que una de las cosas más importantes con la que chocan los jóvenes, en este caso, a la hora de, que, de crear el perfil de LinkedIn, es que no tienen experiencia profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues añadir eh, con experiencia voluntaria de hoy, pues eh, colaboré con tal empresa eh, en la creación de tal desinteresadamente o lo que sea, intentar o, o con una ONG o, con, o hice eh, estos trabajos en verano, intentar añadir cosas que aunque no sea propiamente una experiencia profesional, también dice mucho de ellos, ¿no? Como, pro, uh, como personas, entonces ayuda a completar el perfil en lo que logran esa experiencia profesional, que ahora mismo es un problema bastante grave eh, para los jóvenes. Como sabrán, tenemos una tasa de paro de joven juvenil eh, impresionante. Bueno, impresionante. ¿Sito? Dime. En mi caso, pues tengo muy poca experiencia y... Yo, pues, en esa parte no he puesto nada. Entonces, yo he hecho voluntariado, pero no tiene mucho que ver con lo que... Lo pero no importa, dice algo de tu personalidad, que eres una persona comprometida, que es colaboradora, ¿sabes? De todas formas, eh, Laura, tu caso es distinto porque tú estás trabajando tu marca personal, ¿no? Sí. Como, como artista. Sí. Claro, aquí tú no es que estés buscando un trabajo, estás buscando que clientes para tu servicio de artista, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces es distinto, pero sí puedes explicar tu experiencia profesional como artista, porque sí que haces un montón de cosas. Vale. Vale, yo detallaría todo lo que haces, que sé que ahora mismo estás colaborando con, te han contratado para algo, me han dicho hoy, me dijo un pajarito hoy, para un servicio nuevo, ¿no? Y, y que, bueno, haces exposiciones, haces un montón de cosas. Sí, pues, aunque ahora está la situación un poco parada, pero hay, montón bueno. Pero estás trabajando tu marca, que lo sé, que te sí. sigo. <risa> vale, entonces aprovecha y todo eso que estás haciendo, vuélcalo aquí. ¿Vale? Vale. Vale, int intenta de enseñar quién eres, quién, está, quién es Laura, qué está, qué está haciendo Laura. ¿No? Eres joven, pero estás haciendo muchas cosas y estás trabajando por tu, por tu cuenta, ¿no? Estás creando tu trabajo ahora mismo. Sí. Vale, pues esa es la clave. Bueno, como verán, eh, hasta aquí eh, es la parte, bueno, también hay otra posibilidad del perfil, añadir el perfil en otro idioma. Imagínense que tienen clientes en otros países y quieren tener el perfil en otro idioma. Le dan aquí añadir el, el perfil en otro idioma, seleccionan el idioma, pero no es que se los traduzca LinkedIn automáticamente, tienen que escribirlo ustedes, todo en otro idioma. Vale, entonces, eh, la clave está, es que cuando alguien desde de otro país entre en, en LinkedIn y les busque a ustedes, dependiendo del país y del idioma que tenga predeterminado ese país, pues les saldrá el perfil en un idioma o en otro, si lo tienen en varios idiomas. Si solo lo tienen en español, evidentemente saldrá en español. Pero eh, hay personas, por ejemplo, ahora mismo estoy asesorando una empresa de, de Murcia que tengo a varios comerciales que tienen clientes en Europa, ¿no? Entonces, ellos sí que tienen los perfiles en varios idiomas. Y porque tienen, pues uno trabaja con los Países Bajos, otro trabaja con no sé quién, entonces lo tienen en varios idiomas. Entonces, eh, dependiendo del país, pues en, verán un idioma u otro. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí, muy bien. ¿Sí? Vale, pues me alegro muchísimo. Aquí hay un par de mensajitos en el chat. Voy a mirar, muy bien, perfecto. Eh, si tienen alguna duda, me lo van diciendo, pero ahora les voy a hablar de una parte súper importante para, para LinkedIn. Eh, vamos a hablar de conectar eh, con personas, ¿vale? Eh, hemos visto la parte básica del perfil, de cómo configurar un perfil, cómo tenerlo bien, visible, que llame la atención, que la gente se quiera quedar a saber más de nosotros, que quiera conectar con nosotros, pero luego llega la parte de trabajar la red, de conectar con personas, de marketing de contenidos, quizás hoy no nos va a dar tiempo de, de, de la parte de marketing de contenidos y de cómo compartir contenido, qué tipo de contenido y todo eso, yo creo que eso se merece otro webinar completo, ¿vale? Pero sí que les voy a dar algunas claves para conectar con personas, si ¿sí? les parece. Vamos a ir a mi red. ¿Vale? Aquí eh, podemos buscar, pues, yo qué sé, pues, eh, personas que nos interese, pues, yo qué sé, eh, eh, profe, video marketing. Imagínate que pongo la palabra market, video marketing. Entonces, eh, por, por puestos, ¿no? Director, manager, me salen personas, puedo buscar por empleos, por empresas, por grupos, aquí puedo hacer una búsqueda por lo que yo quiera, ¿vale? Aquí hay un montón de filtros, ¿no? Aquí me salen personas. Por ejemplo, para un curso del que fui directora de la EOI, necesitaba un profesor de video marketing y lo hice así, lo conseguí así, porque no conseguía eh, profesor, y al final el chico pues dio todo, todo el curso y la verdad es que es súper bien. Entonces, aquí me salen una serie de personas que puede ser que me interese conectar o no, son segundos contactos por lo que veo, ¿no? Entonces, puedo hacer dos cosas. Si le doy aquí a conectar, directamente le va a llegar mi invitación a, a LinkedIn, ¿no? Que yo quiero conectar con él. Pero eso no es lo adecuado, ¿vale? Lo adecuado sería entrar en su perfil. No lo conozco de nada, o sea, yo estoy aquí. Le digo, enviar, conectar desde aquí, desde su perfil, y desde aquí me dice añadir nota. Aquí tengo que añadir una nota, o sea, yo les invito a que con, cuando conecten con personas que les pueda interesar en LinkedIn, o sea, no conecten con cualquiera, si hagan un estudio de los contactos que les interesa, ¿no? Entonces, le envíen una nota eh, de, para presentarte, pues me gustaría tener entre mis contactos porque he visto tu empresa, me parece súper interesante, me gusta lo que hacen, lo que sea, le hacen una nota. Vale, ¿para qué es esto? porque ya esa persona nos va a contestar cuando nos acepte, si nos acepta nos va a contestar. Entonces ya tenemos un camino abierto, un, un camino de doble sentido de comunicación. No se trata de que, si imagínate que queremos, es eh, una empresa que nos interesa venderle un futuro o que nos interesa trabajar en ella en un futuro, no se trata de ir después como un elefante como, un como un, por una cacharrería a decirle oye pues estoy buscando quiero venderte o no no se trata de eso se trata de abrir un canal de comunicación vale de que esa persona te contesta tú le das las gracias y ya está ya está abierto vas trabajando esa relación ¿Cómo? pues le comentas lo que comparte compartes cosas que crees que puede gustar esa empresa lo que sea no vas trabajando esa relación le comentas le das me gusta no sé qué te haces visible llega un momento que necesitas conectar de verdad para vender algo para tal, ya hayan abierto un canal y ya no eres un desconocido, ¿vale? Ya puedes mandar un mensaje y lo más probable es que te dé una cita o, eh, o te escuche por lo menos la propuesta que le tengas que hacer. A mí me pasó cuando eh, era socio de una empresa de formación en la península, pues yo tenía que contactar con empresas, con directores de recursos humanos aquí de, de hoteles y cosas así, bueno, y de empresas conecté con, con varios, hice ese trabajo de, de comentar, de estar activa en LinkedIn, de compartir con contenido. Vale, llegó un momento que ya habíamos sacado unos cuantos proyectos y teníamos que presentar aquí en Canarias pues nuestra propuesta formativa, que era basada en PDA y todo eso. Pues lo que hice fue mandarle un mensaje a cada uno de ellos. Le mandé un mensaje a ocho de, los, de las personas que había contactado pues dos o tres meses antes o cuatro, no sé. Le mandé mensaje a 8, 7 me dieron cita presencial. Sobre la marcha, no era ninguna desconocida. ¿Vale? Vete a hacer eso a puerta fría. Lo más probable es que nadie te reciba. Entonces, bueno, les invito a que lo hagan de esa manera. Abran ese canal y lo usan y activamente cuando quieran, o sea, cuando lo necesiten realmente, pero sin empezar a vender de, a, de buenas a primeras y ofrecer A ver, Judith, dime. Eh, no, no, no tiene que ver justo con, perdona porque te he interrumpido, pero si no, lo dejamos para luego la ronda de pre preguntas al final. Ah. Es, sobre, es sobre el fondo, sobre la fotografía del fondo, que eso lo tengo ahí pendiente también yo de, de, de, de actualizar. Vale. Y era simplemente para preguntarte sobre la fotografía, porque sí. Es, sí que es verdad que hay diferencia entre esa y la otra. Sí. Y sí. No sé si hay algún criterio en sí. Que, porque te veo, por ejemplo, más distendida, no es una, una fotografía, estás como mucho más a gusto, se ve que es un lugar íntimo. Sí, no, es, es simplemente eh, como, ¿te refieres a la mía, por ejemplo? Sí. Eh, porque estoy, sí, decidí poner algo, como me hice la sesión de fotos hace poco, dec, decidí poner algo más que conecte con las personas, que vale. se vea trabajando, pero relajado, no quiero dar una imagen excesivamente detrás eh, de traje, chaquete y corbata, bueno, yo no llevo corbata, ¿no? Pero excesivamente se seca y fría, ¿no? Quería dar una imagen cercana y hablo de destacar de con tu marca personal. Y esto no significa que esto no lo cambie ahora, en breve, posiblemente la vuelva a modificar, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene que ir un poco acorde a tu personal y a lo que tú quieras transmitir. Yo quiero transmitir cercanía. Vale, y, y es necesario poner una foto o simplemente puedes poner un no, algo de que te identifique. Puedes poner un fondo con una frase, algo que te identifique, algo que quieras transmitir. ¿Vale? O algo de tu página web o algo o así. O tu página web, exacto. Vale, vale, vale. Simplemente era eso. Perdona sí, que sí. te interrumpí, que sí, no sí. tenía nada que ver ahora con lo que estabas exponiendo. Tienes que ver Muy un cool. poco lo que quieres transmitir con esta imagen, simplemente. Muy bien. Venga, y gracias. para que conecte. A lo mejor resulta que me, les pregunto a ustedes y me dicen, ah, pues no nos gusta lo que has puesto. Bueno, pues, eh, ¿sabes? Que, pero yo lo que quería transmitir con esto era cercanía. Muy y a bien. lo mejor dentro de poco lo a cambio o eso tiene que ir variando según vas variando también tu proyecto o tu, tu idea. Sí, pero por eso, yo lo que quería saber era que no necesariamente tiene que ser estrictamente profesional. Bueno, aquí aquí, estoy, aquí me veis distendida pero realmente estoy trabajando, ¿no? Sí. Es como estoy trabajando en tu marca, pero bueno, vale. sí, okay. pero puede, puede ser como tú decidas. Vale, vale. Gracias. Eh, lo que les decía de la red. Como les acabo de comentar, es eh, súper importante. Aquí pueden buscar, ya, ya LinkedIn, que es bastante listo, les, les dice, oye, pues aquí hay personas que, te pu que puedes conocer de, de donde dice el máster, ¿no? Puedes conectar con estas personas o con cargos similares al tuyo. Me va diciendo personas con las que yo puedo conectar. Cada yo les propongo que cada cierto tiempo revisen y vayan ampliando su red de contacto siempre pensando en vuestros objetivos profesionales, en lo que quieren conseguir. Vale, entonces, una vez tengan claro los objetivos, van viendo qué personas les puede interesar para vuestro perfil. Vale, y siempre con un mensaje por medio. Eh, Mónica, excelente, aunque ya tengo que irme. Ah, vale, vale, eh, eh, Zulema. Gracias por conectarte. Tenemos que hablar, Zulema, por cierto. <risa> bueno, un abrazo. Bueno, pues eh, esta es la parte que... Que, que quería enseñarles hoy ¿no? La, la parte del perfil y cómo conectar hay otra parte que es súper importante que es esto el contenido que vamos a publicar y también lo de los grupos de, de Facebook que están aquí a ver, talent solutions Yo, un momentito Hola Mónica, te quería preguntar ¿con sí. qué frecuencia consideras que, que hay que publicar en LinkedIn? Mira, eh lo ideal sería publicar mínimo tres veces a la semana, pero si es algo que, que te cuesta mucho, que, porque hay gente que me dice, es que no puedo porque estoy súper agobiado, porque tengo mucho trabajo, lo que sea, lo ideal, por lo menos dos veces a la semana para ser visible y para trabajar la marca personal. ¿Y serían las mismas publicaciones que empleas en otras redes? Eh, a veces sí, y a veces no, porque date cuenta que en LinkedIn tiene un perfil más profesional y a lo mejor en Instagram es un eh, es como más visual, de, depende. Hay veces que yo reutilizo publicaciones y hay otras veces que no, que simplemente hago publicaciones específicas para LinkedIn. Va a depender del tipo de publicación. Tienes que pensar en los objetivos que tienes para LinkedIn, quién es, eh, con quién quieres conectar, qué quieres mostrar en LinkedIn, cómo quieres trabajar tu marca personal. Si tu objetivo es posicionarte, por ejemplo, como experto en el sector de de no sé de la automoción estoy hablando en, en figurado no entonces a lo mejor en, en instagram publico una serie de, de cosas distintas porque es como una red más cercana y tal y aquí publico contenido que tenga que ver con el sector vale con el sector contenido propio también una pequeña parte de contenido propio por lo menos un 30% de contenido propio y luego contenido de mi empresa si es que trabajo para una empresa Vale. Entonces, bueno, eh, creo que es distinto. Aquí tienes que ver el enfoque de quién lo va a ver, qué es lo que quieres conseguir cuando vea tu publicación. ¿Vale? Gracias. Vale, Mónica, gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, a veces te encuentras, bueno, estos son, unos, son clientes míos, como verán, pues, eh, ella lo escribe en francés porque está enfocada hacia ese mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo enfoca hacia, hacia ese tipo de clientes y es contenido de la empresa, ¿no? En este caso. Y hay gente que de repente te ves aquí que publica una foto de una paella. No tiene ningún sentido. ¿vale? Pero de todas formas creo que eh, vamos a hacer otro webinar, si les parece, el próximo mes, solo enfocado al marketing de contenidos para LinkedIn. Cómo hacer, qué herramientas usar porque ya llevamos una horita, eh, vamos a hacer las preguntas ya finalizamos, pero voy a hacer otro enfocado a eso, a cómo hacer el contenido para LinkedIn, dónde, qué herramientas utilizar, cómo programarte y cómo compartir ese contenido para llegar a donde quieres llegar. Si les parece, nos centramos en el siguiente en eso. Entonces, bueno, eh, ¿qué les ha parecido? ¿Quieren hacer preguntas? ¿Alguna pregunta? Eh, sí, soy Juani, me ha parecido súper claro eh, la exposición y, y sí, cuenta conmigo también para, para el próximo mes. Eh, tengo una pregunta relacional acerca de qué opinas sí. de enfocarlo desde un punto de vista como, como si estuviéramos en un elevator speed, ¿no? Como, como un storytelling. Sí. Como clavar un poquito de tu experiencia desde ese punto de vista. Más que nada porque me gustó mucho lo del marketing emocional que, que comentaste uh -huh. y bueno, simplemente te quería preguntar qué, qué opinas de eso. Claro, es que realmente lo que estoy hablando es eso, usar eh, el storytelling, el contar un poco lo que, que, que haces, cómo lo haces, quién eres. De todas formas, si alguno quiere, eh, eh, cuando les voy a mandar el enlace de, al vídeo de YouTube, les puedo mandar también una plantilla que tengo hecha para la cerca de, ¿vale? Para que lo puedan desarrollar y les, que les sea más fácil, con todos los pasos a seguir. Vale, si genial, lo, muchísimas gracias. Si lo quieren, pues se los mando y así lo pueden hacer. Vale bueno. Eh, eh, Mónica, yo te quería preguntar, has hablado antes de cuando has puesto tu, tu LinkedIn eh, de, de una aplicación que se llama Canva que la utilizas sí. para para los eh, diseños, sí, sí. ¿Cómo se, cómo se consigue? Eh, eh, poniendo en el buscador de Google Canva, nada más. ¿Ya está? Sí, sí, es súper sencillo de, de conseguir y es gratis no tienes que descargarte nada, eh, es online, uh -huh. simplemente eh, te da bueno te lo, te lo enseño un momento que también tengo que hacer unos vídeos de Canva para mi canal de youtube porque ya que estoy pues vamos a hacerlo porque es algo que enseño a muchísimas personas entonces bueno pues creo que es interesante que que también comparta cómo lo hago no vale es esta herramienta ves Canva. simplemente pones Canva.com en google te, te das de alta te puedes si estás con gmail te puedes eh, activar con un gmail y es una herramienta que te sirve para diseñar lo que tú quieras. ¿Ves? Presentaciones, redes sociales. redes sociales tienes todas las medidas habidas y por haber. Imagínate que yo quiero... Eh, pues mira, vamos a buscar lo de LinkedIn. Y se los enseño en un segundito ¿cómo, cómo sería. Banner de LinkedIn. El banner de portada. este, Ya te viene un montón de diseños predefinidos. Entonces yo puedo coger uno que me guste. o puedo empezar a eh, hacerlo en blanco, ¿vale? Entonces imagínate que me gusta este y pongo aquí una frase mía o lo que sea, o puedo cambiar a este y le quito el texto a este y le cambio los colores, puedo hacer uh -huh. lo que quiero, o subo mis archivos, mi logo, por ejemplo, yo tengo aquí, o mi foto, ¿vale? La pongo aquí. Uh -huh. Entonces, bueno, es una herramienta fantástica, súper sencilla de usar, que ya te digo, en YouTube tienes un montón de tutoriales, pero vamos, que yo también te voy a, voy a hacer algunos. Y, y, y bueno, que luego te descargas la imagen, la subes y ya está. Perfecto. Okay. Vale. ¿Alguien más no uh -huh. conocía Canva? Yo particularmente no lo conocía, Mónica, y la verdad me parece bastante... Muy buena esa herramienta para el banner, para desarrollar el banner. Bueno, yo quiero agradecerte tu participación, realmente me ha gustado mucho lo que has, eh, lo que has expuesto. Me apunto a la siguiente igualmente. y Quería preguntarte eh, respecto a la publicación eh, de información sobre la empresa en la que trabajas. Sí. Eh, si hay elementos que deba filtrar o si la publicación tiene que ser genérica. No entendí la pregunta, que debas filtrar? Sí, elementos que tú piensas que no, no se deberían exponer, eh, no lo sé, porque pueden tener relación con algún cliente concreto. Ah, bueno, si fuera. crees que puede, que puede ser susceptible de, de algo, no, no tienes por qué compartirlo, pero ¿te refieres en tu perfil? Eh, me refiero, ¿O, o es que no, no termino? No, no, term... no, me refiero, me refiero a cuando publicas, a simplemente cuando publicas. Ah, a cuando haces una publicación sí, de sí, contenido. Sí, sí. Vale. Sí, sí, sí. Mira, yo ahí tendría cuidado, o sea, porque a lo mejor yo, por ejemplo, cuando saco fotos de formaciones, si yo eh, no, a veces no puedo ni ir a la empresa, ¿vale? Ni pongo las caras. ¿Por qué? Porque ten, tendría que tener autorización para publicar cosas de empresas concretas, pero sí que puedo publicar cosas que no se vea efectivamente la empresa, no nombrarla directamente, a no ser que tenga autorización para nombrarla. Si tengo autorización, sí, pero si no, yo prefiero eh, hacer, si hago alguna publicación respecto a algún trabajo que estoy haciendo, hacerlo de una manera más discreta, ¿vale? Que se vea que estoy haciendo eso, pero que no se vea la, concretamente la empresa, para no para, para entrar en problemas, ¿no? por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo una formación en un ayuntamiento y no he puesto el ayuntamiento en el que estoy haciendo formación y prácticamente no he subido nada de eso, yo creo que no, no subí en una, hace un, dos semanas, pero no, no subí nada de eso, ¿por qué? Porque no tengo la autorización, no sé si al ayuntamiento le va a gustar o no, a lo mejor resulta que no hay ningún problema, pero como no tengo oportunidad de preguntárselo, pues prefiero ser muy eh, cauta ¿no? con la información que comparto de terceros, muy bien. Y publicaciones que se refieran, por ejemplo, a desarrollo de innovaciones de, de la sí, empresa. Sí, eso no hay problema. Y demás. Eso, eh, Pero yo, es siempre yo. eso supongo yo que siempre, obviamente, de como un acuerdo con el departamento de marketing de la empresa. Claro, eso tienes marketing. que hablarlo con marketing, porque date cuenta que eh, a mí me han contratado ahora varias empresas para desarrollar la marca personal de los empleados porque quieren crear embajadores de marca, o sea que sus empleados compartan. Eh, eh, la, la información de la empresa ¿por qué? te explico por qué porque eh, a lo mejor si la empresa hace una publicación no tiene la gente no le hace tanto caso como si lo hace un empleado una persona que trabaja allí está comprobado que tiene un 24% más de conexión el empleado que la propia marca vale entonces la empresa si quiere amplificar su mensaje debería apoyarse en sus empleados vale y que ellos trabajen eh, el contenido también no muy bien. Entonces eh, sí que es verdad que tendrías que a lo mejor comentar a la empresa, oye, ¿hay algún problema si comparto el contenido de, que ya publica la empresa? Lo más probable es que te digan, no, al contrario, vas a, vas a ayudar a amplificar el mensaje de la empresa, ¿no? Pero eso sí que a lo mejor puedes ver las pautas que hasta usan, pero como la próxima vez nos vamos a meter ya cómo compartir contenido, les daré unas pautas más de o sea, determinadas para, para la forma de compartir, dónde buscar la información, cómo, cómo nombrar a la empresa o a las personas, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias, Mónica. Sí, gracias. me alegro. Gracias, Mauro. Eugenio, ¿ibas a decir algo? No, iba, iba a decir un poco lo que ha comentado Mauro, que ha estado genial, me apunto a la siguiente y a todas las que hagas. <risas> gracias, Eugenio. Muchas gracias. Pues nada, quiero darles las gracias ah, también por y, participar. ¿Dime? Perdona, perdona que te, que te corte, pero mientras estabas hablando ya está tocando mi LinkedIn. Estaba cambiando cosas que, que no tenía bien, ya las he ido cambiando a la vez que tú le ibas diciendo. Así que, bueno, mira. Bastante. ¿Mira? Pues me alegro, me alegro. Bueno, pues sí. les mandaré lo de la plantilla esta para, para actualizar el extracto. Y, y bueno y les agradezco mucho que se hayan apuntado porque la verdad es que me gusta mucho compartir estas cosas, espero haberles aportado aunque sea un poquito no para mejorar el perfil y trabajarlo, hay mucho más que ver en LinkedIn nos falta por ver pues el social selling index, el tema de, de, de compartir contenido los grupos eh, eh, cómo, cómo conectar con clientes también para vender de otra manera, o sea que hay mucho, y la parte de, de pago también ¿no? pero bueno poco a poco puedo ir compartiendo ese contenido pero ya, ya empezamos ¿no? bueno muchas gracias genial. bueno muchas pues, gracias Mónica pues de nada nada no eh, espero que me sigan también en el canal de youtube sería genial <risa> vale que estoy iniciando y, y bueno espero verlos en el siguiente vale genial Muy bien, estupendo bueno muchas, pues, muchas gracias yo ya me he inscrito claro, en el claro, canal claro. tuyo, que sepa Gracias, Judith. Besito. Contaba contigo. ¿Beso? Bueno, besito. Chao. Eso, eso. Gracias, gracias. Gracias.